En conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, Alberto Fernández anunció que la cuarentena preventiva y obligatoria se extenderá hasta el 26 de abril. Aseguró que será en los mismos términos que hasta ahora y que los resultados demuestran que la cuarentena tiene sentido, aunque aclaró que en adelante habrá una cuarentena administrada. La ecuación no es cuánto está perdiendo cada uno de nosotros, es cuánto estamos ganando cada uno de nosotros. Porque con la, con la cuarentena lo que estamos ganando es salud y vidas. Si hubiéramos seguido el ritmo del contagio inicial, ese de cada tres días multiplicábamos exponencialmente la cantidad de casos, hoy hubiéramos tenido 45 mil casos y no los tenemos. Y hubiéramos tenido tal vez mil muertos y no los tenemos. Entonces, para cualquiera de nosotros es incordioso quedarse en la casa, yo lo sé. Pero también sé que haciendo eso se están cuidando ellos la salud y están cuidando ellos sus vidas. Economía. El presidente, además, anunció que en los próximos días el gobierno hará una oferta sostenible y que se pueda cumplir para el pago de la deuda externa en dólares y ratificó que no va a haber ningún tipo de reestructuración para el segmento en pesos. Provincia. El gobernador Axel Kisilioff visitó este domingo el municipio de Urlingam, donde se está construyendo un hospital modular de emergencia en el marco de la pandemia. Poniendo en marcha básicamente una obra que empezó hace una semana y que va a terminar en dos más, que van a ser 52 camas que se van a necesitar, muy probablemente, ojalá que no, pero se van a necesitar camas críticas con oxígeno y otras camas de terapia intensiva con respirador, que van a permitir en los casos más graves este, dar una respuesta sanitaria. Si no hubiera un estado presente, si no hubiera esta capacidad de reacción tan inmediata, la verdad que hoy nos faltaría todo. Salud. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Afirmó que a través de una articulación de ministerios nacionales y otras jurisdicciones se está trabajando para que el regreso de argentinos que se encuentran en el exterior sea monitoreado y permita minimizar el riesgo de un posible contagio generar estrategias de identificar a los argentinos o residentes en Argentina que están en el exterior, definir su situación, su situación clínica, digamos, su situación familiar, a dónde van a regresar al país y generar todo un operativo de control al ingreso durante el viaje, control al llegar a punto de entrada en Argentina, tanto por avión como por tierra, para asegurarnos que sea o en su domicilio, si cumple con los requerimientos, o en algún lugar intermedio para minimizar el riesgo de tener eh, eh, nuevos casos y su transmisión en, en nuestro territorio. Internacionales El Papa Francisco pidió al mundo una condonación de la deuda a los países pobres y que se relajen las sanciones internacionales contra las naciones más afectadas por la pandemia al recitar desde el Vaticano su bendición de Pascua in considerazione delle circostanze Considerando si las circunstancias, la las se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados los países que les impiden ofrecer les a los propios ciudadanos una ayuda adecuada al que se metan en condiciones y se afronten afronte por, por parte de todos los países momento, las grandes necesidades genio, del momento, reduciendo, reduciendo o incluso condonando el débito la deuda que, que pesa el el en los presupuestos de, de aquellos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 anunció que el ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos alcanzará en una primera etapa a más de 7 millones de beneficiarios. Nosotros estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio, ...puedan hacerlo. En este sentido, tanto desde el ANSES como del Gobierno Nacional, tenemos la conciencia de que todos los sectores económicos y todas las personas merecen y necesitan el Estado presente. Provincia. Ante la necesidad de mantener la provisión de alimentos... El gobernador bonaerense, Axel Kicillioff, visitó la fábrica de Danica, que había cerrado la semana pasada tras denuncias de desvinculaciones e incumplimiento en las condiciones de higiene. El gobernador resaltó el rol del Estado para buscar soluciones a los conflictos y recordó que hoy está prohibido despedir. Se ha avanzado un paso, no se ha terminado todavía la discusión, va a seguir en el Ministerio de Trabajo Nacional y en el Ministerio de Trabajo de la provincia, se habló de una cuarentena focalizada, administrada, pero quiero decirles que el virus no está de vacaciones ni está descansando. El virus está hoy eh, en, en algunos y algunas argentinos y argentinas que son portadores de la enfermedad y que la pueden contagiar, igual que la semana pasada. Así que el que entendió que por esto había que... Que relajarse o que olvidarse o cambiar las costumbres que habíamos adquirido. No, hay que seguir quedándose en, en su casa. En la provincia de Buenos Aires la, la cuarentena no es más flexible ahora, es más rígida. Congreso. El oficialismo. Está trabajando en la redacción de un proyecto que establece por única vez un impuesto sobre las personas físicas y jurídicas de las fortunas más altas del país, como grandes grupos económicos de bancos, supermercados, laboratorios, compañías de seguros o agropecuarios, entre otros. Darío Martínez, diputado por el Frente de Todos. Venimos planteando claramente que, por supuesto, estamos hablando de un impuesto a los patrimonios millonarios en dólares. Según el anuario de AFIP 2017, había 32 mil argentinos, personas humanas, que tienen más de un millón de dólares y en total suman 104 mil millones de dólares, con lo cual estamos hablando de, de patrimonios millonarios en dólares. El planteo que estamos haciendo es presentar un tributo que se pueda compensar en tercios, primero con un bono patrimonial entendemos que es el momento de, de emitir un bono eh, que esté atado a la suerte del país, un tercio, el otro tercio compensarlo con la adquisición de, de bienes o inversiones nuevas de las actividades que el Estado necesite promocionar, que son seguramente las que más empleo generen, y el tercer tercio, recaudación pura. Desde el Gobierno Nacional, precisaron que el Centro Sanitario, ubicado en el predio de Villa Martelli, en Tecnópolis, estará operativo en aproximadamente 15 días, bajo la tutela de los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, con la gestión de la Cruz Roja. Eduardo de Petro, Ministro del Interior. Por indicación del presidente de la Nación, estuvimos recorriendo Tecnópolis con el Ministro de Salud de la Nación. Vimos ya cómo están casi terminadas las 2400 camas a disposición del sistema sanitario de AMBA. Este es un esfuerzo hecho por el gobierno nacional y por provincia de Buenos Aires. Reporte diario del Ministerio de Salud. El consenso unánime eh, que reafirmamos es que los barbijos quirúrgicos y los de alta eficiencia es fundamental reservarlos para el equipo de salud y, por supuesto, a las personas sintomáticas para minimizar la transmisión. Eh, dicho esto, es muy importante que todos todas podamos entender que es un insumo crítico y que debemos cumplir nuestro rol en priorizar su uso para quienes tienen indicación y para quienes eh, todos necesitamos que, que lo tengan.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 se reunió en la Quinta de Olivos junto al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, para analizar el proyecto que contempla por única vez un impuesto sobre las personas físicas y jurídicas de las fortunas más altas del país. Ayer en la conversación con el presidente no hubo en la mesa un solo nombre propio de quién está alcanzado, con Máximo llevamos tramos, números, cantidad de personas en este tramo hay tantos, si ponemos la raya acá esto, si ponemos la raya acá a esto otro eh, sería un error que salgamos a cazar apellidos, porque no es el propósito acá tenemos que apelar en esta situación dramática que la Argentina está viviendo a que se entienda que esto no va contra nadie, que esto no es una persecución sino es decir, bueno, ¿qué es la solidaridad? Buscar el que puede realmente, al que no le va a cambiar la condición, que va a poder afrontar esto. Nadie es feliz si le dicen que tiene que tributar algo, pero es un tributo ínfimo en relación a los patrimonios. Menos de 12.000 personas, 3.400 millones de dólares, es un número interesante, ¿no? Congreso El diputado del Frente de Todos, Itaí Hackman, dio detalles del proyecto de ley. Estamos en un contexto donde tenemos un 30 o un 40% de la población que se está viviendo, Pymes y comercios que están al borde de la quiebra. Millones de trabajadores que se han quedado sin ingresos, que están cayendo. Y frente a esa caída, el Estado está diciendo, bueno, yo voy... A poner recursos para tratar de contener esa caída, para tratar de que miles de empresas lo cierren, para que un montón de sectores que no tienen ingresos puedan tener un ingreso, pero no alcanza solamente con lo que pueda hacer el Estado. Hace falta también que los sectores de mayores ingresos y mayor riqueza acumulada hagan aportes. Estamos pensando un proyecto para que esos sectores aporten a contener esa caída, aporten a que ese sector de la sociedad argentina no se hunda completamente producto de las consecuencias económicas de esta, de esta crisis que estamos viviendo. Empresariales. En tanto, ya hay empresarios que rechazan la creación del nuevo impuesto y defienden las suspensiones. Es el caso del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, que en una entrevista radial respondió sobre el impuesto a las fortunas. Yo creo que eh, en la Argentina lo que hay que es alentar la inversión incentivar la inversión. La, la presión impositiva, piense usted que un alimento tiene 40% de impuestos, ninguna economía rebrota simplemente. La realidad es que en este momento habrá que buscar la asignación más eficiente de los escasos recursos existentes, pero si usted lo que hace es imponer tributos, tributos, tributos y más tributos, honestamente, finalmente lo que termina haciendo es achicando esa economía que puede desarrollar el país reporte diario del Ministerio de Salud. En el mundo las medidas de salud pública que se han implementado en relación a estos aislamientos eh, preventivos y obligatorios han sido fuertes, han sido duros y han impactado, impactan en nuestra vida cotidiana, pero también es importante entender esta situación global a nivel mundial y también es importante eh, comprender que la salud individual impacta en la salud colectiva, que nuestras acciones impactan en la salud de, de los demás y en la salud pública.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 El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la Escuela de Gendarmería de La Matanza, donde presentó un nuevo contingente de efectivos que realizará tareas de control para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Yo sé que son momentos difíciles y sé que son momentos en que a veces nos atrapa la amargura, el cansancio, la desazón. No bajemos los brazos porque estamos haciendo lo que corresponde que hagamos. Y no teman, porque cuando sientan que se están quedando solos, sepan que el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal va a estar al lado suyo, que no estamos aquí para dejar caer empresas y para dejar argentinos sin trabajo. Que estamos pasando un mal momento, que como todo mal momento que es, nos cuesta tragar saliva. Pero que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos, uno está descuidando el futuro de los argentinos. Nos han llenado de palabras y nos dejaron en la miseria. Nosotros mostramos lo mejor que tenemos como el pueblo que somos. El honor, el compromiso y la solidaridad que es nuestro mayor patrimonio, nuestro mejor capital. Provincia. El gobernador Axel Kicillof visitó los municipios de Vicente López y San Isidro para avanzar en el diálogo con los intendentes y los comités de emergencia municipales en el marco de la nueva etapa de cuarentena administrada. Nosotros desde la provincia estructuramos un comité de emergencia lo que tiene que ver, obviamente, con la salud, con las cuestiones de alimentación que son centrales en este momento y también la seguridad. Y este trabajo que estamos haciendo con el Ministro de Seguridad, de recorrer cada uno de los municipios para ir viendo qué es lo que falta, qué se necesita, en qué lugar estamos, y articular y aceitar más la coordinación. Una muy buena reunión con el Intendente, con su equipo. Vimos que las políticas son las mismas, pero creo que hoy todos entendimos que tenemos que unir esfuerzos y ponernos a funcionar como si fuéramos una sola usó el instrumento para luchar contra el virus, por un lado, y también para apoyar, cuidar y proteger a los y la Oposición La titular del PRO, Patricia Bullrich, expresó su rechazo al proyecto de impuesto a las grandes fortunas que será presentado este viernes por el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. ¿Qué es el impuesto a la riqueza que van a plantear? Aún no lo sabemos. Déjenos eh, ser serios y cuando esté el proyecto lo analizaremos con seriedad y con responsabilidad. En términos filosóficos, lo que no estamos de acuerdo es en impuestos a capital, al capital, que cuando sal se sale de una crisis como esta, tira del como dijo el presidente uruguayo, tira el carro para adelante. En eso no estamos de acuerdo. Transporte. La Unión Tranviarios Automotor, UTA, dispuso una retención de tareas a partir de las 12 del mediodía de hoy hasta la misma hora de mañana en el transporte del interior del país sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo de salarios adeudados. Así lo informaron en un comunicado firmado por el secretario general Roberto Fernández y otras autoridades del gremio. Ciencia. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, se refirió a la situación que atraviesa Argentina por la pandemia y se expresó acerca de la importancia de tener un Estado presente en todas las áreas. Volvemos eh, cuán necesario es tener un Estado fuerte, un Estado que se hace cargo, eh, no solo enfrentarlo en el área de salud, sino también ponerse absolutamente eh, activo, en el tema de tratar de paliar las consecuencias económicas que tiene claramente en todo el mundo esta situación que estamos eh, viviendo no porque hay que enfrentarlo en la primera línea que es nuestro sistema de salud pero también hay que garantizarle Aquellos que menos tienen, aquellos más vulnerables, las condiciones para que puedan este, sobrellevar una situación que nos angustia a todos. Política. El gobierno presentó una oferta de canje de la deuda externa. La propuesta a los acreedores de deuda argentina con legislación extranjera consiste en una quita de capital de apenas 5,4%, un fuerte recorte de intereses del 62% y tres años de gracia. Plazo intermedio respecto a la especulación previa. En verdad, nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo de gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito, esto es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad, nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina. Y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para Argentinos que le están pasando definitivamente mal. Y que son nuestra prioridad como acción de gobierno. Economía. El ministro Martín Guzmán. Adelantó que los años pedidos de no pagar ni capital ni intereses es el mismo que se solicitará al Fondo Monetario por la monumental deuda que contrajo el gobierno anterior. Es bien sabido que situaciones de deuda, de cargas de deuda insostenible que no se resuelven, traen más miseria. Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de tres años. La propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital, La gran carga se concentra en la reducción de intereses y, y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso todos juntos de estar unidos sobre esta oferta porque esto es algo eh, que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina provincia. En tanto, el gobernador Kicillof, quien no estuvo presente en la reunión de Olivos por recaudos de salud, analizó la propuesta y adelantó que la provincia de Buenos Aires hará una oferta en la misma línea. Era impecable. Yo, obviamente, lo vengo hablando porque ahora la provincia de Buenos Aires va a hacer su propuesta, que va a estar exactamente en la misma línea. Lo dijo el presidente hoy. Es una propuesta que está formulada en el ámbito temporal, ...previo al coronavirus y la verdad que tiene más o menos este, el aval, podemos decirlo... ...porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho que las posibilidades de pago, la sostenibilidad de, de la deuda se garantiza con, con ese tipo de propuestas. Hoy tenemos una situación muy distinta y el coronavirus este, también nos pone a trabajar codo a codo, por lo menos con los que quieren colaborar con, con evitar los, los males a los que nos enfrentan, ¿no? la deuda. Lo mismo, una propuesta que lo que plantea es simplemente que se puede pagar y hagamos una, un, una oferta que tenga en cuenta eso. ¿eh? Es tan fácil como esto, ¿no? Hacer una oferta que después no se pueda cumplir. Comprometer de nuevo la palabra argentina con algo que va a terminar en el fracaso es absolutamente contraproducente. Gabinete. El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, analizó la propuesta del gobierno y consideró que se trata de una oferta muy responsable. En primer lugar, a mí me parece que, que lo pensé desde un primer momento, que la situación en la que recibía el gobierno el presidente era más compleja que la situación en que se, en que recibió el gobierno el presidente Kirchner en su momento. En segundo lugar, a eso se añade un condimento que es que muy difícil pronóstico, que es el coronavirus. En tercer lugar, me parece, y esto lo digo simplemente como porque en mi trabajo leer la reacción de los mercados, etcétera, me parece que en general se esperaba una actitud más dura por parte de Argentina, lo que en algún sentido es bueno porque porque no es una pésima noticia para lo que se llaman eh, los mercados. Acá, acá el tema, es una cuestión muy importante es que eh, los comunicadores, los que opinamos, no hagamos no transformemos una bandera de algún pequeño sector en una bandera ge genérica. Seguramente siempre hay perros de la calle, siempre hay quienes ladran más fuerte, siempre hay quienes eh, grimen amenazas, pero lo que me parece que es importante lo importante es eh, tener en cuenta las reacciones de los volúmenes. ¿no? Los volúmenes los tenemos con el fondo, BlackRock, con ese tipo de instituciones multilaterales o de eh, fondos de inversión. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.